What? You thought we were about to watch a chapter of The Simpsons? Sorry to disappoint you guys, but today we're gonna keep learning Spanish, because la práctica hace al maestro. Don't forget about that. So, as you already know, today we're gonna continue with the vocabulary lessons and the topic for today is the family members. And as you guess it, we will learn this with the characters of one of my favorite TV shows, The Simpsons. So you already know the dynamic from my videos, así que empecemos. El padre, the father. El padre. Now, we can also say papa, papi or papito. Papá, papi or papito. La madre, the mother. La madre. We can also say la mamá, mami or mamita. Mamá, Mami o mamita. Homero es el padre de Bart. Homero es el padre de Bart. Marsh es la mamá de Lisa. Marsh es la mamá de Lisa. El hijo de son. El hijo. El hijo. La hija de daughter. La hija. La hija. Bart es el hijo de Marsh. Bart es el hijo de Marsh. Lisa es la hija de Homero. Lisa es la hija de Homero. El hermano de Brother. El hermano de Brother. La hermana de Sister. La hermana. La hermana. Bart es hermano de Lisa. Bart es hermano de Lisa. Lisa es hermana de Bart. Lisa es hermana de Bart. Bart y Lisa son hermanos. Bart y Lisa son hermanos. El esposo de Husband. El esposo. We can also say marido. Marido. La esposa de Wife. La esposa. Now we can also say la mujer. La mujer. Homero es el esposo de March. Homero es el esposo de Marsh. Marsh es la mujer de Homero. Marsh es la mujer de Homero. El abuelo the grandfather, el abuelo. We can also say abuelito, abuelito. La abuela, the grandmother, la abuela. We can also say abuelita, abuelita. Abe es el abuelo de Lisa. Abe es el abuelo de Lisa. Jackie. Es la abuela de Bart. Jackie es la abuela de Bart. El nieto de grandson. El nieto. La nieta de granddaughter. La nieta. Bart es el nieto de Abe. Bart es el nieto de Abe. Lisa es la nieta de Jackie. Lisa es la nieta de Jackie. El tío de Uncle. El tío. La tía de Aunt. La tía. Herbert es el tío de Lisa. Herbert es el tío de Lisa. Selma y Patty son las tías de Bart. Selma y Patty son las tías de Bart. El sobrino de Nephew. El sobrino, la sobrina de Miss, nice. la sobrina. Lisa es la sobrina de Selma y Patti, Lisa es la sobrina de Selma y Patti. Bart es el sobrino de Herbert, Bart es el sobrino de Herbert. El primo, the cousin, el primo, so this is for a boy. La prima de Cousin. La prima. This for a girl. Bart es el primo de Ling. Bart es el primo de Ling. Ling es la prima de Maggie. Ling es la prima de Maggie. El suegro the father-in-law. El suegro. La suegra. The mother-in-law. La suegra. Abe es el suegro de Marsh. Abe es el suegro de Marsh. Jackie es la suegra de Homero. Jackie es la suegra de Homero. El yerno de son-in-law. El yerno. La nuera de daughter-in-law. La nuera. Homero es el yerno de Jackie. Homero es el yerno de Jackie. Marsh es la nuera de Abe. Marsh es la nuera de Abe. El cuñado de Brother-in-law. El cuñado. La cuñada de Sister-in-law. La cuñada. Homero es el cuñado de Patty y Selma. Homero es el cuñado de Patty y Selma. Marsh es la cuñada de Herbert. Marsh es la cuñada de Herbert. El padrastro de Stepfather. El padrastro. La madrastra de Stepmother. La madrastra. Etna es la madrastra de Todd. Etna es la madrastra de Todd. El hijastro de Stepson. El hijastro. La hijastra de Stepdaughter. La hijastra. Todd es el hijastro de Edna. Todd es el hijastro de Edna. El padrino de Godfather. El padrino. La madrina de Godmother. La madrina. Elena. Elena. Es la madrina de Lisa Elena es la madrina de Lisa El ahijado de Godson El ahijado La ahijada de Gotthard La ahijada Lisa es la ahijada de Elena Lisa es la ahijada de Elena El consuegro La consuegra el consuegro, la consuegra. So these are words that doesn't exist in English. And it's the father or mother of your son or daughter-in-law. Abe es el consuegro de Jackie. Abe es el consuegro de Jackie. Jackie es la consuegra de Abe. Jackie es la consuegra de Abe. El concuñado, la concuñada. El concuñado. La concuñada. So this word also doesn't exist in English. Let's see an example to clarify this. Herbert es el concuñado de Selma y Patty. Herbert es el concuñado de Selma y Patty. Selma y Patty son las concuñadas de Herbert. Selma y Patty son las concuñadas de Herbert. Wow, es mucho el vocabulario que hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? So, If you want to become a Spanish speaker soon, you must practice and practice a lot. Don't forget about this. If you have any question, opinion or recommendation, please leave a comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima. Ahora creo que veré un capítulo de Los Simpsons. Buena idea.